y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con grande alegría nos reunimos en este día, domingo sexto de Pascua, para celebrar juntos la Eucaristía. Vamos pues a disponer el corazón para hacerlo dignamente y por eso,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 Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame, Aclame al Señor, Señor toda la, la tierra. tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alianza gloriosa Digan al Señor, ¡qué admirables son tus obras! Aclame al, Aclame al Señor, Señor toda, toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame, Aclame al Señor, Señor toda, toda la tierra. tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame, Aclame al Señor tío, toda, toda la tierra. tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que entregado a la muerte en su carne y vivificado en el espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos, Señor. Señor.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 Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor.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 Quita!